Canchanchanes, excelente. excelente, Canchanchanes, le damos la bienvenida a Miguel Morachino de Hiperderecho. Miguel, un gusto tenerte. Gracias, Cristóbalo. Muchísimas gracias por la invitación a ti y a tu equipo. Y la organización Hiperderecho es una organización que hace varios años está investigando todo lo que se refiere a los datos personales, revela resultados de sus investigaciones, brinda asesoría, y está siempre tocando puntos que son significativos para que los consumidores en esta época en la cual los datos personales se encuentran en manos vaya usted a saber de quién, nos da las claves para que nosotros tengamos que protegernos un poquito más. Hay una encuesta y con esto, y vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Qué tan protegidos están los datos personales ahora que tenemos aplicativos, que tenemos celulares, que tenemos teléfonos inteligentes? ¿Qué tan protegidos están nuestros datos personales? ¿Están protegidos o realmente es un sueño esto, o es una utopía, es una aspiración esto de que los datos de ustedes estén protegidos? ¿Sabes, Miguel, que hay un estudio según el cual el 72% de peruanos rechaza aplicativos que usan datos personales? O sea, la gente dice, ah, no, yo no voy a bajarme tal aplicativo porque utiliza mis datos personales, pero la mayoría de usuarios desconoce la mecánica de los aplicativos. Estos almacenan datos como preferencias en comida, ruta, frecuencia de compra, entre otros, ¿no? Este, o sea, la gente cree que las que los este los aplicativos no generan en general, que solo algunos aplicativos almacenan datos sobre ti, pero en general todos los aplicativos almacenan de algún tipo de datos, ¿es correcto? Sí, me llama mucho la atención en esa encuesta cómo uh -huh. habrán entendido la gente que un aplicativo almacena datos y cómo uno no, ¿no? Lo que nosotros estamos, como hemos conversado en ocasiones anteriores, Crisólogo, vivir en la vida moderna involucra consumir productos, consumir uh -huh. servicios y nosotros vamos dejando datos in, eh, a, así no lo querramos en nuestro camino, es como cuando uno va comiendo una galleta y se nos van cayendo miguitas ¿no? Uh -huh. esto, sí o sí esos datos personales van quedando. Lo, lo interesante es saber si las empresas con las cuales esto consumimos esos productos o servicios ¿qué hacen con esas pequeñas migas que vamos dejando? si es que se las guardan si es que apenas nos levantamos de la mesa, las botan o si es que las venden a terceros uh -huh. La cifra que estamos comentando refleja un alto nivel de desconocimiento, señaló Urpito Rado, CEO de Data Internacional, a quien hemos tenido acá varias veces. Ella comentó que una gran parte, de ese 72% que dicen no quiero no quiero este aplicativo porque utiliza mis datos, que ella, re ella comentó que una gran parte, de ese 72% utiliza este tipo de aplicaciones sin estar consciente de ello. Algunas personas desconocen que cuando uno acepta descargar un aplicativo, también está aceptando, que éste acumule o acceda a sus datos personales. Sí, por ejemplo, quizás nuestros oyentes lo pueden reconocer cuando instalan alguna aplicación. Muchas veces les sale una ventanita uh -huh. que dice, acepta que esta aplicación, por ejemplo, mire su libreta de contactos, que esta aplicación acceda a las fotografías que hay en su teléfono, que uh -huh. esta aplicación esto eh, pueda saber dónde, pueda acceder al GPS de su teléfono. ¿no? Entonces, hay, hay mucha información que nosotros... Eh, para Muchas veces para el funcionamiento mismo de la aplicación Tenemos que darle, por ejemplo Si es una aplicación para mandar mensajes y fotos Obviamente yo tengo que darle acceso A mis fotos, ¿no? Yeah. Eh, no obstante, si fuera una aplicación, por ejemplo, para consultar el clima y la aplicación te pide acceso a tu libreta de contactos, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿es realmente necesario que la aplicación acceda a mi libreta de contactos para mirar el clima? Quizás eh, la aplicación es gratis y se está financiando de otra manera, llevándose tus contactos, ¿no? Bueno, pero cuando se descargan tus datos, vaya usted a saber dónde, porque usted está, como dice nuestro invitado Miguel Morachimo, usted está, está, está dejando sus, sus datos sin darse cuenta en muchos lugares, ¿no? Cuando usted llega a una caja de un supermercado y le dicen su DNI, por favor, y usted, a pesar de que en este programa le hemos dicho 20 veces o mil veces que no lo hago y se lo volvemos a decir, usted da su DNI, este, usted está dejando un dato, le está diciendo a este supermercado qué es lo que compra, pues le está diciendo a este supermercado cuántas veces a la semana viene de visita, le está diciendo además su dirección le está dando de repente hasta su número de teléfono, de repente hasta le dicen, ¿cuál es su correo para enviarle nuestras promociones? usted da gratuitamente su correo. O sea, solo allí usted ha dado un montón de información. Si usted está comprando un este, equipo inteligente, digamos un televisor o un teléfono, Sigues desperdig sigue desperdigando más datos, ¿no? Claro, porque antes uno pensaba que los datos personales eran exclusivamente lo que tú has mencionado, ¿no? mi número de NI, dónde vivo, eh, mi Ahora nombre. Es más. Ahora no solamente es eso, sino también es, por ejemplo, eh, mis desplazamientos. Si yo soy usuario de una de esas aplicaciones para taxis... Para taxis mis desplazamientos también dicen algo de mí por ejemplo porque si tú los miras todos a lo largo de un mes te das cuenta de dónde vivo rápidamente porque es el punto de origen más común ¿no? Claro. o, te, o, eh, o de trabajo a quienes llamamos por ejemplo a la información de nuestras llamadas eh, si uno la analiza a lo largo de un periodo de tiempo te puedes dar cuenta quiénes son tus amigos con quiénes trabajas desde dónde lo haces incluso si es que usas un celular porque las antenas celulares saben exactamente dónde estás ubicado en todo momento imagínate qué aterrador o sea que todo eso, se, todo eso se puede construir a pesar de los datos que inconscientemente vamos dejando por aquí y por allá en este mundo digital. Justo ahora que hablabas de Batman, no sé, mm. quizás Rubí recuerda que en una de las últimas películas de Batman, las de Nolan, las que no te gustan, hay toda una trama... No, sí la... me gusta, sí me gusta. Lo que estamos discutiendo es cuál es el mejor Batman, que <risa> es distinto. Hay toda una trama en el cual... Eh, eh, se desarrolla Batman desarrolla y luego se da cuenta de lo que ha hecho y lo destruye un sistema para po convertir los celulares de todo el mundo en cámaras ¿no? mm. porque él te quería entrar a un sitio y no, no sabía cómo era y usaba los celulares inteligentes de todo el mundo como, como cámaras para que él pueda ubicarse en todo lado ¿no? entonces para que veas que la ficción es cada, está cada vez más cerca de la realidad Este, Yo creo que le llamaban eso el ojo de Dios No no me acuerdo si era en esa película o en otra película Pero claro, imagínense ustedes un mundo interconectado En el cual tenemos cámaras en todas partes Cámaras en los bancos, cámaras fuera del banco, al interior del banco Cámaras en las calles, cámaras en los supermercados En fin, usted imagínense que en algún momento estas cámaras que ya son digitales se pudieran interconectar para buscarlo, para ubicarlo. ¿Se imagina usted ese, ese ese mundo? Claro, usted podría decir, esto es muy bueno para combatir la delincuencia. Sí, pues. Pero dependiendo de quién utilice esto, también sería para vigilar ciudadanos. ¿Y qué se haría con esa información? Sabrían tanto de nosotros, pero tanto de nosotros, este hipotético usuario de este ojo universal... Y esto está pasando, o sea, esto ya es real Las, la, las cámaras están presentes en muchos lados, entonces Esta tecnología, estos datos que se obtienen sobre nosotros Pueden servir para fines Buenos, para fines nobles, altruistas Como también pueden servir para Usar sistemas de vigilancia muy sofisticados Que puedan perjudicarnos, ahora Digamos, hemos dejado toda Esta data por distintos medios Y un poquito por acá, un poquito por allá ¿Qué puede pasar con esa data? ¿Puede caer en malas manos? ¿Puede? O sea Hablemos de lo, de lo, digamos de lo más sanito entre comillas, ¿no? Que caiga en las mano de las empresas y luego la mano, hablemos de lo otro, que uh -huh. caigan malas manos, de, malos manos delincuentes. Si caen las manos de las empresas, ¿qué les, ¿de qué les sirve esa data a las empresas? Las empresas pueden utilizar esa información para diversos, eh, motivos, para diversos medios, tanto medios normales como un poco ya raros. Por ejemplo, lo, los medios más normales es que las empresas compran mucha de esta información sobre eh, dónde nos movemos, uh -huh. sobre a qué hora nos vamos de tal sitio, a qué hora nos llegamos a tal sitio, para proyectar. Ya sea, imagínate, quieren poner una nueva tienda en un barrio, y ese barrio no lo conocen. Ellos quisieran saber por dónde pasa la mayoría, la, la, a qué hora, y la mayoría de gente por dónde, por qué calle exactamente pasa, por uh -huh. ejemplo. no Eso es información muy valiosa. Esto también, información crediticia, nuestra información de hábitos de consumo también puede terminar en, en manos de, de algunas de estas empresas lo que lo que no quisiera que, que, que se entienda es que Realmente, como decíamos, es natural que uno deje información en, en, en estas empresas. Lo que es importante es que nosotros como consumidores entendamos que necesitamos ser informados sobre qué se hace con esta información. Si lo, si es nuestro es, derecho, porque es de nuestra propiedad. Lo que pasa es que es intangible esa información. Si la empresa es... nos dice, eh, esta información yo la voy a vender a esta empresa, a esta otra empresa, está bien es nuestra decisión asumir ese riesgo o no, ¿no? pero también tenemos que entender que cuál, es, cuál es la dimensión de ese riesgo y como, como mencionábamos son, son varios los supuestos en los cuales por ejemplo, qué pasa si uno va a una eh, a, si se lo venden a una empresa de, de esas que hacen reclutamiento laboral ¿no? entonces de pronto uno postula un trabajo y resulta que la persona que nos entrevista el trabajo no solamente sabe nuestro currículo y nuestras referencias sino también sabe nuestro riesgo crediticio también sabe eh, si nos gusta comprar cerveza o si nos gusta comprar pañales en las farmacias o en los supermercados. no, Son, son cosas que dicen Ahora, mucho es, de tú nosotros. tú estás diciendo de que las empresas podrían pedirte autorización para que eh, eh, tú les permitas utilizar tus datos personales. Uh -huh. Ya, pero ustedes han publicado un estudio hace unos días en el cual esto prácticamente es un sueño, ¿no? no esto es... de que las empresas estén comunicando sus políticas de privacidad y protección de datos a los usuarios prácticamente no es algo que sea muy frecuente. Nosotros hemos publicado eh, hace unos días el informe ¿Quién defiende tus datos? Y en lo que hacemos es en el espectro de problemas que se pueden investigar, hemos investigado cómo las empresas de telecomunicaciones como Claro, Telefónica, Entel, cómo ellos eh, comunican su política de datos y qué ...pasos toman para ir más allá... ...de lo que la ley les exige... ...porque mucho de lo que venimos conversando, Crisólogo... ...está un poco en la zona gris del derecho... Eh, ...a todo el mundo le queda claro que tu nombre... ...tu dirección, tus llamadas telefónicas... ...eso se custodia muy bien... ...pero tus desplazamientos, tu registro de llamadas... ...esas cosas no necesariamente... ...están bien eh, están bien definidos qué, qué hacer con ellas... ...entonces en nuestro informe... ...nosotros analizamos varias categorías... ...y una de las principales categorías que analizamos... ...es lo, lo que venimos conversando... ...si las empresas, antes que cualquier cosa comunican efectivamente lo que hacen con nuestros datos personales y por ley ellos tienen que como publicar algo que se llama una política de privacidad o una política de tratamiento de datos personales, lamentablemente estos son documentos escritos por abogados, entonces son documentos a veces un poco densos, largos que están llenos, llenos de, de, de párrafos y de información que para un consumidor promedio es innecesaria, entonces una de las cosas que nosotros analizamos en nuestro reporte no es solo si las empresas publican o no un documento que se llame así, sino Sí. de hecho documento es inteligible, comprensible. Es fácil de leer y si sí tiene las cosas que importan uh, que nos, nos importan para el estudio. Si es que dice, por ejemplo, por cuánto tiempo conservan la información. Si es que dice con quiénes comparten esta información y, y en qué casos la borran, en qué casos la conservan de por vida. no. Esto Nosotros hemos encontrado que en en este en esta versión de este estudio se ha hecho una mejora respecto de cómo era la situación hace tres años que hicimos el mismo estudio, pero continuamos teniendo algunas eh, carencias, sobre todo tratar de un mundo en el cual si publicar una política de datos por internet es relativamente sencillo, digamos, el internet no cuesta, no, el, no es como el papel que tú digas, bueno, son dos ojos, pasamos de dos hojas a cinco hojas, y sobre todo teniendo en cuenta que tenemos tanta creatividad en nuestro país y tanta capacidad de comunicación para transmitir estos conceptos que no son tampoco muy complejos transmitirlos de una manera que las personas lo puedan entender. Bueno, ya te diré la pausa, ¿y sale aprobado o desaprobado el tema de que los datos son comprensibles para los consumidores? Eh, en la mayoría de empresas sale desaprobado. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos. Yo creo que este asunto de la discriminación es grave, Y los responsables... ¿Qué está pasando? Quiero Sabemos que a veces es difícil hacer escuchar tu opinión. Pero aquí te lo hacemos muy fácil. Habla, Perú, habla. Un tema, un especialista y un solo protagonista tu voz escúchanos y opina los sábados por la noche a las 7 en nacional momentos nacional 1960 bienvenido granda lima a la y quedar la Bienvenido Granda de Colección Momentos Nacional 82 Años si eres testigo de un accidente, asalto, choque, maltrato, maniobra quebraria, caída de puente... Conviértete en el reportero nacional. ¿Y cómo lo hago? Graba y envíanos tu información. Tu noticia será compartida con todo el Perú. ¡Ah, qué chévere! El reportero nacional. Toma nota. WhatsApp, 988-720-137. El reportero nacional eres tú. 988-720-137. ¡Anímate! Segundo a segundo, las noticias como son nuestros titulares. 9, 29 minutos, 9 y 29. Michael Oropeza tiene información. Buenos días, Michael. Gracias, buenos días. Rostros de consternación y de mucha tristeza son los que estamos observando a esta hora de la mañana en los exteriores de la Morgue Central de Lima, ubicada a la altura de la cuadra 10 de la avenida Grau, en el cercado de Lima, hasta donde han sido trasladados a la Morgue Central los cuerpos de las 17 personas que resultaron muertas luego de este incendio ocurrido dentro de un bus interprovincial eh, anoche en un terminal. E informal de eh, la zona norte de nuestra capital, que además dejó eh, ocho personas heridas. Debemos de informar de que esta madrugada el Ministerio Público ha precisado que son diecisiete y no veinte los fallecidos por el incendio del bus interprovincial de la empresa de transportes Sagi eh, Bus. Estas eh, diligencias han concluido a las cuatro de esta madrugada tras la labor de un equipo de fiscales y seis médicos legistas ...quienes han concluido el levantamiento de los 17 cuerpos para la realización de la necropsia de ley en la sede de la morgue central eh, de Lima. Estas diligencias han sido dispuestas por los fiscales Cristian Jara y Leonardo Sánchez Heredia de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla, quienes participaron en estas, en estos eh, trabajos, junto a seis médicos legistas y bueno, las investigaciones están a cargo de Seguridad de Estado de la Policía Nacional. Ha entrado un grupo de familiares de algunos fallecidos para iniciar en principio la identificación de los cuerpos y en exteriores... Eh, en realidad, eh, con rostros eh, bastante consternados, se mantienen otros familiares a la espera de que el personal de seguridad de la morgue central de Lima les permita el ingreso para también hacer eh, eh, propiamente la identificación de sus familiares. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana desde la morgue central de Lima. Michael Loropeza, El Informativo. 9 de la mañana, 31 minutos, Mario Casareto, comandante general de dos bomberos confirmó que el incendio del bus interprovincial en el terminal de Fiori, murieron 17 personas y otras 7 resultaron heridas. En nuestros estudios el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, hizo un llamado a la población, no abordar buses que estén estacionados en cualquier parte, y enfatizó que la SUTRAN debe reforzar su labor de fiscalización para evitar más tragedias. En el informativo de Nacional la representante de la SUTRAN, Francis Caballero, responsabilizó ...absolutamente a la empresa Sagi, buses de la tragedia ocurrida anoche en San Martín de Porres... ...y dijo que los términos de la autorización exigían brindar el servicio dentro del terminal terrestre de Lima Norte. El burgomaestre de San Martín de Porres, Julio Chávez, señaló en nuestros estudios... ...que la semana pasada se realizó un operativo en el terminal de Fiori... ...sin embargo, los dueños hicieron caso omiso a la clausura y continuaron trabajando. En el interior del país, alerta en la sierra El miércoles 13 empieza la temporada de nevadas También se presentará caída de granizo En Ancash, el cadáver de una niña de 5 años fue hallado en medio del cauce del río Santa 9 de la mañana, 32 minutos en Nacional 9.32 minutos, continúa la voz del consumidor con el doctor Crisólogo Cáceres En Omate, Villa de San Lino de Omate Escucha Nacional, 100.1 FM No, la no se resistió a poner el tema de Batman, pero la serie animada de los 90 que marcó un hito en la historia del personaje y es que estamos rindiéndole un pequeñito tributo a Batman que ha cumplido 80 años el 30 de marzo de, de, este, de este año. ¡80 años! ¡Qué bárbaro! Y este miércoles publica la edición número 1000 de su cómic. ¡Qué bárbaro! Habrá que conseguirlo Miguel. ¿Dónde lo compramos? Ah, en el que ojo no creo que lo vendan, no, no creo, este pata de la esquina no vende, pero nada. Muy bien, seguimos conversando con Miguel Morachimo acerca de la protección de los datos personales que usted y yo vamos dejando por aquí y por allá, y que pueden caer en distintas manos, y pueden servir para distintos fines. Por eso es importante que seamos conscientes de que tenemos que tratar de mantener determinado nivel de custodia de esa información. Y brindarla, efectivamente, cuando sea necesario hacerla, pero no pues para estarla dándosela a todo el mundo, ¿no? Porque usted no le daría algo que le pertenece a cualquiera, a cualquiera que se lo pregunte. O sea, lo acaba de ver y le dice, oye, ¿sabes qué? Dame tu camisa. ¿Se la daría? ¿Se quitaría la camisa y se la regalaría a esta persona así nomás? No, pues. Lo mismo es el dato personal. La información sobre usted es muy, pero muy importante porque permite saber quién es usted. ¿Quién es usted? ¿Qué hace? ¿A dónde va? A ¿Dónde vive? ¿Qué come? ¿Qué productos prefiere? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es algo que habla mucho sobre usted. Bueno, vamos a abrir los teléfonos a partir de este momento. ¿Qué opinan? ¿Usted considera que sus datos personales están protegidos? ¿Usted siente que le paran pidiendo información por aquí, por allá y usted ya está hastiado? Y a partir de este momento puede llamarnos al 330-8487, al 619-0664... Y a la línea gratuita Intergaláctica 0800 00071. También puede escribir al peligroso WhatsApp de Radio Nacional 988-720-137 para formular sus consultas. Estamos con Miguel Morachimimo de Hiperderecho. Antes de ir a la pausa habíamos estado comentando de que la información puede ir a manos de las empresas para hacer las cosas que tú nos has contado, ¿no? Realizar perfiles de consumidores, utilizar eso para ofrecernos productos y servicios que de repente muchas veces no queremos, de repente alguna vez sí. Pero también puede caer en manos de delincuentes. ¿Cómo es esto y cuál es el riesgo para los consumidores si las bases de datos, de nuestros datos, caen en manos de delincuentes? Precisamente como las empresas actualmente juntan bases de datos tan complejas y tan completas, es como si tuviesen un activo muy valioso dentro uh -huh. de la empresa. Ya. Y hay siempre quien quiere intentar hacerse de él, ¿no? Ya. Y con la diferencia es que si alguien se roba la base de datos de la empresa, a diferencia que se roben una computadora o un mueble... Nadie se da cuenta, porque le hacen una copia, nada más. Entonces la empresa puede continuar sus operaciones mirando las... Oye, eso es lo peor, que nadie se da cuenta. O sea, porque... Hacen una copia, nada más No no es que no es que de la noche a la mañana falte la data. No es que se cargan la computadora y se llevan claro. con la computadora y todo No, sencillamente le meten una USB Y se llevan, todo. Se llevan toda la data. ¿Y qué podría pasar? ¿Qué podría todo pasar? tipo de cosas Podría servir, por ejemplo, para extorsionarnos Podría servir para hacernos seguimiento No sé si ustedes comentaron aquí en el programa El caso en el cual eh, Había una banda de delincuentes organizada Que lo que hacía era Miraba quienes tenían mejor reporte crediticio En Infocorp Y luego eh, miraba las fichas RENIEC de estas de estas personas y fabricaba copias de la huella digital de, de estas personas. No, para, me estás bromeando. No, fue hace dos semanas. Te cuento el caso completo si quieres. Por favor, una, cuéntanos el caso completo. Una banda de extorsionadores, de, de, de delincuentes, eh, usaba Infocorp para ver de un grupo de personas quienes tenían mejor riesgo, mejor riesgo crediticio. Es decir, ya. quienes estaban más al día en los bancos, ya. quienes les podían prestar más dinero. Ya. Entonces decían ya, Miguel Morachimo, vivan a, vi a RENIEC, Hacían sacaban la ficha de eh, de Miguel Morachimo y en la ficha de Salinas se cruzaban información, información financiera, sí. ya, ya tengo buena información de Morachimo, Ajá. Ahora, ahora me voy a RENIEC. Entonces sé dónde vive, sé cómo se llama, sé cómo se llaman sus padres, sé cómo, cómo se ve, conozco su firma, y eh, trataban, le engañaban al sistema para que le den la huella digital. Entonces agarraban la, la, la imagen de la huella digital mía, o de la, de la víctima, y se, usando estas cosas que se llaman impresoras 3D, que son literalmente una impresora que puede imprimir en un relieve, se imprimían un pequeño dedal, un pequeño guantecito para el dedo con la huella digital de la víctima. Ay, Dios. Entonces, lo siguiente que Oye. hacían esto es alucinante. Esto es misión imposible. Ya. Lo siguiente que hacían era ir donde una empresa de telefonía y, por ejemplo, se compraban el celular más caro que había en la tienda. Y como era una persona con buen crédito, se lo iban a vender. Y decía, ya está bien, yo pagaré cuota por cuota de acá dentro de tres años. Y al momento de comprar ponían la huella digital. Con el dedal. Ajá. Eh, y todo pasaba. Era increíble, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de hasta qué punto... Eh, cuando tantos datos personales nuestros terminan en malas manos, ¿cómo puede terminar, eh, cómo podemos terminar siendo afectados? No? Pero qué horror lo que estás contando, sinceramente. ¡Qué bestia! O sea, hasta ese nivel de sofisticación puede llegar el hecho de que usted tenga sus datos y que no sean datos a buen recaudo, ¿no? Uh -huh. Sí, y también, sí, uh, de, y cómo a veces, pues, eh, confiamos en, en la huella digital, en, en la firma, etcétera, y que, entender que también son mecanismos falibles, ¿no? Que na, ningún mecanismo de autenticación es perfecto. Esto, entonces, bueno, estábamos hablando de que pueden caer en, en muchas malas manos, eh, pueden caer eh, también en, en, en, no en manos necesariamente de delincuentes, pero si nosotros, por ejemplo, durante la campaña electoral hemos recibido correos electrónicos de candidatos, eh, hemos recibido mensajes debajo de la puerta, etcétera, eh probablemente esos vienen de bases de datos que han sido obtenidas ilícitamente, ¿no? Lo que todos escuchamos siempre como cerotavoces, ¿no? Que uno va por ciertas calles del centro de Lima y puede encontrar gente que le ofrezca bases de datos. y es de bases lo que de tú datos. quieras. Claro, bases de... bases de datos de bancos, de profesionales. Si usted quiere saber cuántos abogados hay colegiados en Lima, pide la base de datos de abogados o la base de datos de contadores o la de médicos. Y ya tiene. Ni siquiera yo puedo decirte, dame de médicos, pero de los que tienen dinero, no de los que no tienen ¡Ay! dinero. Dame no de me, ingenieros. No me de los ingenieros claro. misios, dame de <risas> los ingenieros ricachones. Claro, entonces eh, hay muchos hay, hay muchos eh, mucho, mucho frentes de riesgo para, para nuestros datos personales, ¿no? Y por eso es, es tan importante. Hay muchas cosas que no podemos hacer, no podemos ir por cada, por cada casa buscando nuestros datos, pero sí podemos pensar un poquito antes de darlos. Porque una vez que los damos, si bien siguen siendo nuestros, cedemos un poquito el control sobre ellos. Y también podemos conversar sobre cómo... Las, los consumidores, eh, los oyentes pueden retomar el control sobre sus Por datos favor, personales. dímelo una vez antes de que empiecen las llamadas al 330-8487 y a la línea gratuita 0800 ¿Cómo podemos retomar el control rápido? Todas las empresas eh, que tratan datos personales están obligadas gratuitamente a tener unas solicitudes especiales que tienen o en su página web o en sus locales de atención, que uh -huh. se llaman solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales. Se les conoce como ARCO, porque eso es su, su acrónimo. Entonces, si ustedes van a un banco, van a una financiera, van a una tienda por departamento y le preguntan y quieren saber qué están haciendo con sus datos, qué datos personales suyos tienen y si los están compartido con alguien alguna vez, pidan la solicitud ARCO y ahí ustedes pueden ver su nombre, su teléfono, su dirección, eh, su solicitud. Ahí es para marcar básicamente el formulario y ellos están obligados a contestarle en 10 días. ¿Y qué podrías poner en ese formulario? ¿No no quiero que usen mis datos personales. Es acceso. Una cosa es acceso, es acceso a la información, saber cómo lo usan. Rectificación es, por favor, rectifica esta información. Cancelación, es decir, eh, significa cancela todo lo que todo lo que tengas de mí o cancela este dato personal mío, por ejemplo, deja usar mi dirección, ya no lo, ya no quiero. U oposición, que es no borres el dato, pero me opongo a la forma en la que estás usando este dato. ¿no? Entonces, por ejemplo, si a alguien le molesta que le lleguen cartas a, a su casa, entonces tú puedes ir a, a, a oponerte, por ejemplo, está, entiendo que, que tú para la prestación de servicio necesites mi dirección, pero por favor deja de mandarme cartas, o de, pre, de pronto diciéndole de frente, cancela el dato personal en mi casa de, de tu base de datos. Es un derecho que todos tenemos y al igual que la hoja de reclamación eh, es algo que poco a poco tenemos que empezar a exigir como consumidores porque muchas empresas no lo tienen y mientras más empresas, mientras más lo exijamos, más empresas lo tendrán. Nos podemos beneficiar y el, todos. el formato este se llama Arco, Arco solicitud o sea, Arco, fácil, solicitud, solicitud Arco. arco. Uh -huh. Es fácil de recordar y con esto usted puede cautelar su bien más preciado que son sus datos personales, porque hoy en día ese es el bien más preciado, la información, uh -huh. ¿no? Ya pues te pueden decir que el oro es importante, que el petróleo es importante, sí, pero la información es más, porque tú puedes saber exactamente todo lo que quieras saber sobre todo, y si por eso es que el internet este, es un, es un espacio tan valioso y es un espacio tan solicitado que ha reemplazado todo, ¿no? Ha cambiado el mundo el, este discurrido de información en todos los sentidos. Es increíble. Este, estamos conversando sobre los datos personales. Llámenos usted que para dejándonos información por todas partes, Sordinola, te he dicho, no dejes datos sobre tus movimientos financieros ah, en cuentas fiscales, en paraísos fiscales. Ya basta, por favor. Este, bueno, ahora. Cuando esto cae en manos criminales y uno es objeto de extorsión, uno dice, ¿por qué me pasó? ¿Por le pasó? Pues porque usted dejó esta información por ahí regada, usted no fue lo suficientemente cuidadoso. Usted sabe y ya debe haber escuchado historias como, por ejemplo, que te llaman, eres una persona que está, un pensionista y te llaman y te dicen, señor... Usted este, va a tener un reintegro de, no sé, pues cinco mil soles. Señor, usted, es, es, Juancito, está, señor Juancito Fulanito, sí, yo soy, va a tener un reintegro de cinco mil soles y tú aceptas porque te dan tus datos, te dan tu nombre, te dicen que eres pensionista de tal entidad del Estado, etcétera, etcétera. Sí, señor, pero tiene usted que hacer un pago de, no sé, pues de que hacernos un depósito y es 400 soles para que le den mil soles Y cuánta gente cae en ese cuento ¿Cómo saben todo eso? no Que eres un pensionista ¿Cómo saben ellos de que puedes picar? Porque tienen la base de datos que te, uh -huh. que te identifica como tal Sí, ¿No? la base de datos de RENIAC, Por ejemplo, sabe hasta los nombres de nuestros padres no Entonces te pueden llamar a alguien diciendo Yo soy amigo de tu papá, fulano de tal Y uno dice, bueno, claro ¿Quién, quién podría saber Oye, eso? Oye, ¿puedes saber de tus hijos? También no, O sea, se han dado casos de estafas y la gente pierde el control porque como ellos, el delincuente que te llama, maneja tal cantidad de datos personales sobre ti, la persona que está al otro lado del teléfono sabe tanto sobre ti. Que tú crees, pues, te las crees, confías y piensas de que efectivamente la persona que está llamando es quien dice ser, cuando en verdad es un estafador. Y estas centrales están en los penales, es lo más terrible, que no hayan sistema de seguridad para impedir que las llamadas telefónicas se efectúen dentro de los penales. Y dentro de los penales, ¿se imagina lo que le estoy diciendo? Su información valiosa está dentro de un penal. Y hay delincuentes que están procesando su información para saber a quién llamar, a quién no llamar, a qué hora llamarlo, cómo llamarlo y qué palabras emplear. Realmente da pavor, ¿no? Realmente da pavor. ¿Hasta dónde hemos llegado? Se me vienen a la película, a la mente un montón de películas de ciencia ficción con, sobre el tema de la información, este Miguel, pero esto es increíble. Y ahora que tenemos los aplicativos, también pueden saber hasta lo que comemos, ¿no? Porque tienes este los de delivery, los de comida. los aplicativos de delivery que usted pide. Este, que le traigan la comida porque usted no quiere salir al restaurante, usted no quiere caminar unas cuadras para el restaurante y entonces los delincuentes saben hasta lo que usted come. ¿No? O peor, las empresas también. Si yo pido todos los días hamburguesas, quizás el próximo año que renueve mi seguro, me van a decir, ¿sabes qué? Tu seguro es más alto porque... Consume demasiadas calorías, carbohidratos y demás. ¡Mira! Mira lo que acaba de decir. Eso es 100% posible. O sea, no digo que esté sucediendo, pero podría pasar. Una empresa de seguros, claro. así como recaudo de información de todos lados. No, yo pero... lo haría. O sea, yo haría eso, ¿no? O sea, yo aseguradora que no quiero pagar primas y demás, podría decir. Justo hice un programa la semana pasada sobre las preexistencias en los seguros este, de salud uh -huh. y salía este tema, ¿no? De los argumentos o las argucias que utilizan las aseguradoras. Pero claro, si tú te aseguras y ellos detectan que tú eres un consumidor voraz de hamburguesas, o eres un consumidor voraz de gaseosas, es muy posible que tu prima sea más alta. ¿Se dan cuenta ustedes lo que estamos diciendo? O sea, esto no es este, especulación, esto es absolutamente posible. Tenemos llamadas. Salud, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Doctor, buenos días. Elisa Yacucho. Edira Yacucho, ¿qué opinas del tema? Doctor, el eh, invitado ha descrito lo que es la caja de Pandora. De verdad que estoy aterrada, pero también eh, quería preguntarle... ¿Cuáles son las sanciones o qué penalidad se le da a estas instituciones? Se supone que tenían que desempeñarse con honestidad, con transparencia y también con reserva de los datos, por ejemplo, uh -huh. la reniec y lo que está diciendo. Entonces, en caso de que un funcionario público haga eso, esté traficando con los datos personales de los de los ciudadanos, ¿qué penalidad tiene? Y uh -huh. también, ¿cómo podemos fiscalizar eso? porque y así nos van a usurpar, nos van a suplantar. Dios mío, ¿qué va a ser eso, doctor? Gracias. Gracias por llamarnos. Estamos recibiendo sus llamadas al 330-8487 y al 0800-0071. Aló, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Ay, WhatsApp, me dice Ordinola que tenemos. Estamos recibiendo llamadas. Ay, ay, ay, ay, ay. El WhatsApp de Radio Nacional. Buenos días, doctor Crisolo. Una consulta, ¿se puede condicionar la compra de un bien por el uso de los datos personales? ¿Se puede condicionar la compra de un bien a que das datos personales? La inmobiliaria nos presentó este documento condicionando la compra de un bien. No dijo su nombre el, el Oyentito que nos ha escrito al WhatsApp, pero bueno, vamos. ¿Qué le decimos a este Oyentito? ¿Se puede condicionar este, la compra? Lo que... Ah, Merian, Merian se llama. Lo que nuestra amiga Merian eh, señala es que para el momento de contratar un producto, eh, en este caso una casa, uh -huh. le han solicitado sus datos personales. Lo que la ley dice es que... Eh, para el tratamiento de datos personales es necesario consentimiento también tiene que existir una finalidad. En este caso concreto, yo creo que ella tendría que evaluar hasta qué punto sus datos personales son necesarios realmente para la transacción compra de la casa. Por ejemplo, si yo quiero comprar una casa, obviamente se tiene que saber el nombre de la claro, persona que lo compra. El, ¿no? DNI, el DNI, probablemente la dirección para enviarle despachos, pero quizás sería innecesario que sepas eh, el cumpleaños, o quizás sería necesario que sepas esto, la ciudad donde nació, no sé, entonces, lo que uno, el ejercicio que uno tiene que hacer siempre que le pidan datos personales es qué estoy comprando y para qué, de qué manera el que la empresa que, que me pide mis datos personales tenga mis datos personales eh, mejora la situación. Tengo más llamadas. Salud, buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Santos González. ¿Perdón? Santos González. Santos, ¿cuál es tu consulta? Ya, este, yo lo que quiero saber es, este eh, de una empresa de, de telefonía móvil, me llamaron este, diciendo que yo por ejemplo, eh, eh, ya no han sido registrados ¿no? con mi nombre, mi nombre, mi firma, y voy a digitar ¿no? Que yo había pedido tres celulares de pospago mm -hmm. y que yo tenía deudas de dos meses, así que acerques a pagarme. Dice, ¿no? Yo me acerco a la, a la atención a negar todo lo porque yo nunca he pedido. No sé quién ha hecho eso, que es delincuente acercado mis datos con mi huella digital. Yo nunca he pedido... Tres ¿Y móviles estaba tu, tu huella digital en el contrato? Según por teléfono, la señorita de atención de, de esta telefonía móvil me dice que sí, usted está ha, ha pedido con huella digital, está todo eso. Pero yo no tengo firma, no he hecho contrato. Pero okay. usted tiene ahora tres recibos, tres... Tres, tres teléfonos. Okay ¿no? gr gracias, gracias por llamarnos, Santo. Vamos a ver qué te dice nuestro invitado. Tenemos más llamadas Miguelito. Vamos contestando rápido. ¿Qué le decimos a Santos? Eh, él y todas las personas pueden entrar a la página web de las empresas operadoras y hay un, en el al, al final hay una descripción que se llama consulta de líneas. Tú pones su DNI y salen cuántas líneas tienes a o sea nombre. Por el claro. caso de nuestro amigo, probablemente no es el único. Eh, lo que él puede hacer es presentar un reclamo ante la empresa y ese reclamo, eh, efectivamente, señalando que él no ha contratado los servicios que ha contratado, es, le tienen que dar un número de reclamo, la empresa tiene que resolverle su problema y si no le resuelve su problema, él puede apelar a OCP. ¿no? Correcto. ¿Qué le decimos a este, Edith, que fue la primera en llamar a Edith ayacuchos ¿Quién sanciona? ¿Cuáles son las sanciones en estos casos? La ley de protección de datos personales la supervisa y, y se pueden poner sanciones una oficina del Ministerio de Justicia que se llama Dirección Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales. Ellos pueden poner sanciones de hasta 300 UITs, me parece, eh, tanto a empresas eh, empresas como a entidades públicas. Uh -huh. Se han puesto muchas sanciones a empresas. A, a, si uno entra a la página eh, del Ministerio de Justicia, si busca la sección de datos personales, van a ver sanciones a supermercados, a farmacias. Nunca todavía se ha puesto una sanción a una entidad pública. Nosotros en Hiperderecho estamos litigando el primer caso en el que se podría sancionar a una entidad pública. ¿A, eh, a la o A la OMPE, que el año pasado accidentalmente compartió por Internet el padrón integral completo. ¡Oh, my God! ¿Qué tal? ¿Qué tal...? Pequeño, pequeño desliz otra eh, a través del peligroso WhatsApp de Radio Nacional Buenos días soy Amelia de Magdalena los cookies de las webs son peligrosas para nuestra información los oye qué tal pregunta los cookies sí Sí, no sé si todos nuestros oyentes alguna vez han visto estos avisos que salen, ¿no? Que son las cookies. Si uno se da cuenta, eh, cuando uno navega por internet y visita varias veces la misma página, por ejemplo, imaginemos que entramos a un diario de España, ¿no? Eh, Lo visito con frecuencia. Claro, y esto de la nada, eh, la primera vez que entramos eh, nos interesaron las noticias de Perú. Entonces, la siguiente vez que entramos a la página, de pronto ya salen más noticias de Perú que de España o de Europa. Salen más noticias de América Latina. Eso eh, es gracias a las cookies. Las cookies son un pequeño archivo que se guarda en nuestra computadora, que le que expresa nuestras preferencias y nuestros hábitos eh, respecto de esto las páginas que visitamos. ¿No Me poco memoria? Entonces, sí, pero son pequeñitos, son pequeños archivos de texto. Entonces... La, la idea es que estas páginas estos cookies dicen algo de nosotros, porque dicen algo de nuestras preferencias, dicen dónde estamos dicen el idioma que hablamos, dicen en qué país nos, eh, nos conectamos, etcétera. Entonces eh, en, en, en muchos países del mundo, incluyendo toda la región europea hay un, hay un aviso de privacidad que tienes que poner que siempre que esta página ocupa cookies o no. Tú, eh, cualquier persona de nuestro, de nuestro navegador, si nosotros vamos a historial o vamos a configuración, podemos eliminar esas cookies. Y también, quizás para los más jóvenes de nuestros oyentes, lo que tenemos que entender es lo que está pasando actualmente es que si uno, por ejemplo, entra un, a un diario, uno no solamente recibe la cookie del diario, sino recibe la cookie también del anunciante del diario, que pueden ser una marca de zapatillas. ¿Cuál es la idea? Que la próxima que uno visite otra página web donde también esté ese anunciante, eh, la marca de zapatillas ya sabe que vienes del diario. Entonces te puedes seguir a través de diversas páginas web. Eso, Ay, se, no llaman, eso se llaman las cookies de, tercer, de, de, de terceras partes. Y nuestros navegadores web, si uno usa Firefox, Chrome, eh, Microsoft, todos tienen una opción. Para no recibir ninguna cookie o para recibir solamente cookies de primera parte y no de A mí a veces parte. entro en una página X sobre noticias y me sale un, un letrerito que me dice uh -huh. que si yo los autorizo para recibir sus cookies. Sí. Porque esta página contiene cookies y si sí. sí, los autorizo. Casi todas las páginas del mundo contienen cookies, ¿no? Eh, en Europa es obligatorio. Pero no te lo preguntan. No, en, solo en Europa es obligatorio que te a, aparezca la noticia de preguntar Igual, así no te lo pregunten, tú puedes configurar tu navegador para que nunca recibas cookies Pero ojo, si nunca recibes cookies, por ejemplo, cada que entres a Facebook tienes que volver a poner tu usuario y contraseña Porque eso es un cookie Ah, oh my God Bueno, otra pregunta por el WhatsApp de Radio Nacional Buenos días, doctor Crisólogo Este tema me hace acordar una de las películas de Rápidos y Furiosos en donde roban un dispositivo denominado El Ojo de Dios Que estábamos comentando Yo pensaba que era de Batman en donde la persona que buscaban eran allá en cualquier lugar del mundo porque todo estaba interconectado. Esto es de terror, me dice Marco. ¿Qué opinas? Eh, no solo es de terror, sino que está estamos cada vez más cerca o sea, La razón por la cual no existen sistemas así hoy Yo creo es porque la gente mala no está bien organizada esto Pero pero la, la capacidad existe La tecnología ya está diseñada tecnología ya está O sea, llenada. es cuestión sencillamente de organizarse, atar tú, los cabos Tú lo mencionabas a propósito de las cámaras de seguridad ¿Cuántos sitios en, en nuestro país tienen cámaras de seguridad? Y lo tienen probablemente por muy buenas razones Porque quieren proteger la seguridad de sus bienes, de las personas que están dentro, hasta ahí todo bien. Y nosotros lo que tenemos que hacer como consumidores es asegurarnos de que esas cámaras de seguridad solo sirvan para eso, que no sirvan también, por ejemplo, para que cuando nosotros vamos a una tienda y ponemos un pie, nos hagan reconocimiento facial y entiendan que somos de repente malos pagadores y nos traten mal. Me hace recordar este, una entrevista que daba Mark Zuckerberg y detrás de él se veía su computadora y tenía un espadarapo sobre la, sí. eh, la, la, la cámara de la computadora, ¿no? Sí, eh, es, bueno, es, eh, lo que mucha gente eh, teme siempre es que nuestros dispositivos eh, estén actuando más allá de nuestro consentimiento ¿no? Claro. no nuestros celulares, nuestras cámaras que nuestros computadores. Estén grabando lo que, que hablamos cámaras. lo estén transmitiendo, vete tú a saber Ya sea porque la empresa lo diseñó así o porque un actor malicioso ha tomado control de de, esto, de, de su computadora o su celular para hacerlo. Por ejemplo, si yo quisiera eh, sabotear al, a algún político o, al, o algún algún empresario, le envío un correo electrónico diciéndole, haz clic acá, que acá hay fotos de, de, de tu esposa o de tu marido haciendo algo indebido. Entonces, por la curiosidad te pica, tú haces clic, clic e inmediatamente se instala en tu en tu computadora un programa que tú no sabes cómo se va a comportar. De repente lo graba todo, de repente empieza a sacar fotos todo el rato. Entonces, por eso también es muy importante esto ya va más por el lado de de, de la seguridad personal, ¿no? Es muy importante comportarse muy, de, de forma muy desconfiada cuando uno instala cosas o baja Lo cierto es, mis queridos amiguitos y amiguitas, que cuando usted se baja un aplicativo, piénselo dos veces, porque cada vez que usted mete un aplicativo en su teléfono está haciendo que su información vaya a ser compartida, en este caso con empresas. Si usted entra a otras páginas y utiliza para navegar todo el tiempo su telefonito, también es muy posible que ocurra ello. Seamos un poquito cautos en este momento porque nuestra información, en unos casos, la entregamos voluntariamente y en otros casos se desliza sin que lo sepamos porque la tecnología hoy en día, como dice Miguel Morachimo, permite eso. Permite que sin que usted lo sepa, de repente su equipo esté haciendo algo que usted ni se imagina. Muy bien, gracias a Miguel Morachimo de Hiperderecho, siempre claro, siempre informado. Y con ustedes, amiguitos, será hasta mañana. Chau.